bueno en el día de hoy les voy a hablar sobre el cuerno platicero para darle respuesta a uno de mis fans que me pidieron que les hiciera un vídeo sobre esta belleza de del hecho como es el platicero el platicero se da en debajo de los árboles donde haya buena luz pero no mucho sol debe estar así este por ejemplo están un poco amarillos debido a la resolana que da de la calle ¿Cómo se mantiene ah, el agua se le, se le echa cada que el, el sustrato está seco, no estarlo regando porque se, se llena de hongo y estas frondas, estas frondas se le pudren. Mire que este está totalmente sanito, por lo que se riega bien. Estas, se llaman, estas son las frondas, las hojas pajeras son las frondas las que van formando el nido de, del helecho. Entonces, agua cada que esté eh, seco, la, seco el, el cepellón y abono puede ser orgánico, se le colocan bananos bien maduros para que esa miel las absorba y se mantenga así. De esa forma se mantiene el platicero. Recuerden no echarle mucha agua porque los pudren, porque esta es una planta que es una planta epífita, así como son las orquídeas. Eh, espero que este video les haya servido. Hasta la próxima.